7, 1 por 8, 8, 1 por 9, 9, 1 por 10, 10.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 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. Y 2 por 9, 18. Y 2 por 10, 20.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 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, B. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. Cinco por ocho, cuarenta. Cinco por nueve, cuarenta y cinco. Cinco por diez, cincuenta. Seis por una, seis. Seis por dos, doce. Seis por tres, dieciocho. Seis por cuatro, veinticuatro. Seis por cinco, treinta. Seis por seis, treinta y seis. Seis por siete, cuarenta y dos. Seis por por ocho, cuarenta y ocho. Seis por nueve, cincuenta y cuatro. Seis por diez, sesenta. Siete por una, siete. Siete por dos, catorce. Siete por tres, veintiuno. Siete por cuatro, veintiocho. Siete por cinco, treinta y cinco. Siete por seis, cuarenta y dos. Siete por siete, cuarenta y nueve. Siete por 8, 56. 7 por 9, 63. 7 por 10, 70. 8 por 1, 8 ocho por dos, dieciséis, ocho por tres, veinticuatro, y ocho por cuatro, treinta y dos, ocho por cinco, cuarenta, ocho por seis, cuarenta y ocho, ocho por siete, cincuenta y seis, ocho por ocho sesenta y cuatro, ocho por nueve, setenta y dos, ocho por diez, ochenta, nueve por una, nueve. 9 x 2, 18 9 x 3, 27 9 x 4, 36 9 x 5, 45 9 x 6, 54 9 x 7, 63 9 8, 72. 9 por ocho setenta y dos nueve por nueve ochenta y uno nueve por diez noventa diez por una diez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 Diez por ocho, ochenta. Diez por nueve, noventa. Diez por diez, 10, cien.